en este destacado evento y so sobre todo en el 20 to the aniversario del Acni. Felicidades también al staff del Acni por el diseño del evento, por la atención de cada detalle, casi casi, casi pensando de so forma personalizada en cada uno de nosotros. Bienvenidos a todos a, todos a Bolivia. Nos recibimos con los brazos we abiertos por un internet arms, abierto, internet, accesible y seguro para todos y todos. Gracias, Lia, A big round of applause for Lía. Ahora le doy la palabra a Ariel. Welcome, Ariel. Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué tal? Hi. Muy buenos Good días a todos los participantes presentes Welcome, y muy buenos días everyone. para todos los participantes que están person, eh, de manera remota. Eh, bueno, primero que nada les quiero dar la bienvenida like a, a nuestro evento, sí, a nombre event, event, mío del and, directorio de behalf, eh, Quiero agradecer a toda like la, a la gente to que hace posible la realización de este evento, principalmente... Eh, a la gente de LACNIC que se encarga de, de organizarlo. Acá, eh, representado por Alejandro Guzman, que, no, no, eh. eh, eh, que va a en Bueno, nosotros en estamos trabajando a diario desde LACNIC con objetivos LACNOG bastante claros. Somos una comunidad de, de, de operadores de red. Eh, queremos sumar nuevos actores todo el tiempo para poder de alguna manera mejorar este, la, la, la conectividad, conectividad y mejorar los servicios que se están prestando a todo el mundo. Es un, muy, muy importante ser una parte activa, activa en el desarrollo de todas, todas las, las actividades, de actividades que vamos a estar teniendo en este, evento. We'll por este evento. Por favor, por utilicen este evento para hacer networking, para capacitarse, este para, para, networking para, para, recibir, para aprender cosas nuevas, para discutir acerca de los temas que les preocupan, los temas operacionales o no, o políticos incluso, les concierne, por favor aprovechen al máximo que este evento está armado esencialmente para que puedan ser una parte activa y para que puedan ser protagonistas en cada una de los cosas que, que se han modificado. Van a encontrar interesantes decisiones, como siempre, los invito a el de correo del ACNO que tiene más de 1.200 participantes, este, vamos a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 Este, y bueno, como siempre, vuelvo a agradecer más, el continuo apoyo que tenemos por, por Dios, parte del staff de LACNIC, eh, encabezado por, por Oscar Robles, uh, y bueno, que nos ayuda a hacer este evento posible, y nos, y nos ayuda nos a, a poder todo el tiempo y, uh, estar tratando de ayudar a nuestra comunidad a, a No tengo mucho más que eso. Gracias por escucharme y que disfruten de esta semana. ya uh, sea que estén online este o Gracias o remotely. Gracias, gracias. Thank you. Thank hola, you, Ariel. Now let Alejandro me give Ufman. the floor Alejandro to Alejandro Guzmán. Este es un evento This especial. Event. Pero ¿qué hace que un evento Now, sea especial? Event bueno, lo primero más importante es important la gente is y realmente en esos eventos en events, y esta comunidad, lo bueno es que estamos en una comunidad que es la comunidad de Amigos. Ya nos conocemos la mayoría por mucho Most tiempo y trabajamos en tantos aspectos que se nos hace como long. encontrarnos con amigos and, uh, cada vez que estamos to, uh, in, en esos eventos. y Es una oportunidad nuevamente para events, hacerlo esta vez. Entonces, la gente realmente es algo que hace que un evento people sea are, especial. En este momento so tenemos 948 personas y de esos 948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 And um,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 con nosotros y también participar y del evento. Yeah. Event ¿Qué más hace like especial that? un evento? el, el lugar. lugar? Bueno, estamos en, los, en la historia de los in 20 la historia, años. De es la primera vez que estamos con un and evento this is the grande en Bolivia. Bolivia. Así que y Santa Cruz de la Sierra es la, la ciudad de la que nos recibe. Así que también es especial que es la primera vez que estamos acá en este país por un evento grande. Déjenme les una anécdota. Hace que unos 5 años, Lía una llamada, a Lía, porque en el directorio at, estábamos pensando, world, bueno, ¿qué lugares no hemos ido? ¿Cómo hacemos para que el evento del año vaya a lugares en los que hemos estado y conectemos con una comunidad con la que de pronto no hemos estado tan cercanos? A y a pensamos a en, no cercanos. Y y en algunos lugares, entonces llamé a Lía hace cinco años, conversamos un poco qué se podía hacer. Bueno, de ahí surgió la idea y luego Lía siguió conectada con el staff del año y se planeó. Pero luego llegó la pandemia y entonces el plan se canceló por... Por un momento, pero ha pasado Now, la pandemia y bueno se pudo hacer. Y estamos acá. It, so, qué bueno que estamos en un lugar como so, este like y this. es un país hermoso, han he visto country. seguramente desde you la la geografía, es un, país un país súper variado, un país que tiene plane, un poco más como, como unos 11.7 millones de habitantes y seguramente ustedes ya se pudieron dar habitantes. cuenta de la calidad y la hospitalidad de la gente boliviana, la actitud de servicio. Estamos muy contentos de estar acá en um, Bolivia no para este evento hibido, yeah, y para nuestro evento so de en este en Bolivia, evento, la 2022. En Bolivia, la cuenta con más de 50, en la 50 asociados 22. y, bueno, qué bueno que estamos pudiendo conectar con esta comunidad. De hecho, el viernes habrá con un con especial, en a que ya en, a en Colombia que y es un evento enfocado en la comunidad local. Ese evento se va a llamar Bolivia presente y futuro y queremos invitar a la comunidad de Bolivia, a operadores, a diferentes empresas que participan uh, en a Internet, a los generadores internet, de contenidos, CDNs y demás que tienen uh, participación uh, en uh, el Internet de Bolivia, and, uh, a estar presentes allí uh, para uh, participar uh, de la discusión uh, and, uh, de cómo hacer para que siga creciendo eh, el acceso a Internet en Bolivia, la calidad y que más bolivianos se beneficien Bolivia, del acceso. ¿Qué más hace access? especial un evento? A, la ocasión. Event so y esta es una ocasión especial. ¿Por qué? Porque cuando acabe este mes de cerca de final de octubre, estaremos cumpliendo, LACNIC estará cumpliendo como organización 20 años de creación. Así que estamos en esta semana aprovechando la oportunidad para celebrar el 20º aniversario del LACNIC. Realmente,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 América y el Caribe. With the Esta semana tendremos algunas cosas específicamente uh, eh, America, pensadas we'll con el aniversario de y me gustaría mencionar algunas de ellas. And tendremos, me por ejemplo, some. el instance, panel we'll IPv6 like pasado, presente panel, y futuro, past, present que lo va a estar moderando by, uh, Carlos Martínez, el sorteo de Martínez. Tendremos también 10, uh, Martínez. 10 años de interconexión en in la región, in que, in que también region, tiene que ver con la QX, que lo va a estar moderando Gabriela Donnelly. Tendremos también otro we'll que es enfocado en la parte política, políticas que hicieron historia. Y la va a estar history. moderando. Y Nicolás, Nicolás Antonielo. Y tendremos and un keynote. We'll keynote Tenemos a Gary Garbulsky que Gary nos hablará de superpoderes Garbuschi, para we'll los próximos uh, 20 años del año. Tips y herramientas para seguir generando una comunidad vibrante. Así que van a estar bien interesantes esos paneles y esas so Pero además de los 20 años del año, también estamos celebrando 10 años de la TIX. Queremos felicitar también a la organización de la QX our, de la like X, X, por ese so aniversario de los 10 años. Y también recientemente nación hermana que el LACNOV se incorporó, LACNUX. así que, que tenemos un montón de Joyda, eh, razones so por las que estar contentos y celebrando esa semana, así que it, una semana especial definitivamente. So Aprovechando que estamos otra vez, so vez, vez presencialmente y ya es nuestro tercer evento híbrido, lo más, más importante es aprovechar la oportunidad de, la oportunidad de que estamos en el mismo lugar para que hagamos lo que no podíamos hacer virtualmente de forma tan fácil y es justamente integrarnos y vernos con los demás. De todas maneras, también hay espacios de participación virtuales y qué bueno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 también en y el make, uh, Internet, uh, Igualmente, también en la parte virtual queremos in, uh, animarlos a que America, participen a los que están remotamente I, en las salas de networking y eh, también en, eh, en to, las aplicaciones que tenemos disponibles como Discord, la app us, del episode, evento en like Zoom y que in, uh, en las redes sociales utilicemos los hashtags LAGNI38 y LAGNI22 para registrar participación en nuestras interacciones en las redes sociales. También los animamos a acercarse al stand de LACNIC Allí pueden hacer consultas, preguntar cosas que no saben cómo hacer, resolver inquietudes acerca de cualquier cosa que tenga que ver con su relación con LACNIC. Los invitamos a ir al stand. Y también tenemos una mesa de consultas del campus LACNIC donde van a poder hacer también resolver sus inquietudes y dudas respecto a las capacitaciones en línea que LACNIC ofrece y que es una oportunidad muy buena para seguirse capacitando y aprendiendo de diferentes temas relacionados con Internet. And Como ustedes saben, hay otros temas destacados de la semana. No, no los voy a mencionar I, I todos, pero algunos importantes. El foro público de políticas es Forum una de las partes coyunturales o principales de nuestro evento. Event, y los animamos a participar. A participar estando allí, a participar escuchando, escuchando las discusiones y en, lo, en la medida de lo posible, también participando, dando sus to, comentarios, qué piensan de una um, política, qué piensan que es positivo, qué piensan que es negativo, qué piensan que puede mejorar. Eso es lo que hace que la discusión sea más rica.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 Hasta la política, también aporta a la discusión. También están los diferentes tutoriales que sí, si sí, se sí, estuvieron sí, no. los aprovechando. Tenemos un panel interesante de pequeños ISP en la región de Latinoamérica y el Caribe de Realidades y de Desafíos y sabemos que muchos de los pequeños ISP son los que están haciendo. En Internet llega a gente que no había tenido el acceso antes, así que que siga creciendo esa comunidad es bien importante. Muy bien, y tendremos algunos es eventos específicos enfocados específicos en celebrar los 20 años de la crisis, así que también habrá oportunidades para disfrutar y Entonces, Entonces, Tenemos para eventos paralelos durante esta semana, también se va a estar desarrollando, eh, además del evento en de la y tenemos el taller técnico de, de técnico, de técnico de la Y antes de terminar, me gustaría aprovechar para.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 Quizás uh, algunos de ustedes estén enterados de lo que ha pasado, por registras. ejemplo, con el registro regional de África, con África, que ha estado, por decirlo así, bajo Africa, ataque y que ha puesto a so prueba so la capacidad um, para seguir dando servicios, servicios a esa región del mundo. Uh, bueno, uh, quisiera comentarles que el sistema de registros en coordinación con el NRO, con diferentes medidas que se han tomado, ha permitido que, a pesar de las dificultades que están enfrentando en otro registro regional,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 pero justamente nos hemos preparado en conjunto con los demás registros like that, para seguir funcionando uh, de la mejor manera y que no importa que pasen, pues, se sigan dando los servicios adecuados a cada región. Igualmente, parece historia repetitiva, pero sigue siendo uh, igualmente importante. Validez, seguir pensando cómo implementar how how implement en IPv6 en las, las que participamos. So realmente, tenemos que tener en cuenta que IPv4 realmente, que ya, ya se acabó, aunque todavía lista de espera para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 Tendrán But que esperar we'll por lo menos cinco años para recibir recursos. Así que. So. Realmente no es por ahí, That's not la solución es the, the implementar 6 implement así que todos los esfuerzos que podamos hacer so para implementar IPv6, 6, para implement IPv6, para que nuestras redes funcionen bien con 6 es lo mejor que podemos hacer para que Internet IPv6. siga desarrollando y este tipo de reuniones es en las que podemos, And si they, tenemos si alguna duda de cómo implementar algo que nos hace falta, acá están los expertos de la región y el staff de la región con los que podemos contar para hablar de su asuntos, así que aprovechemos la oportunidad. Finalmente, agradecimientos al capítulo de eh, ISOC Bolivia eh, por los locales because de este evento, a todos los patrocinadores event, que hacen que sea posible este evento, que apoyan event con sus contribuciones para que el evento ocurra, ocurra a los asistentes tanto locales como remotos, the porque sabemos que hacer el tiempo para viajar, viajar hasta acá o para conectarse remotamente no es fácil con todas las actividades que tenemos en nuestra vida cotidiana, así que gracias por estar apoyando el evento. The event. Y un agradecimiento también al a al Estado de LACNIC y al personal de apoyo que hacen posible que este evento ocurra y que sabemos que siempre funciona And muy bien. que muchas gracias por, like por su buen trabajo. So, Bienvenidos a LACNIC 38, LACNOC 2022. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ariel. O si nos quiere acompañar también. Who so can stay up here? You can go Vamos back to your seats. We'll now apertura, continue with the opening session for today. I have the pleasure to announce that we have the Havana Hub, hub from, que Cuba. Nos están acompañando forma from Cuba. We are following this remotely. Remote. Let me tell you that the hubs are in, networking spaces entre and also spaces for interaction with the local, que local que technical community el and, and allows them to follow the event and. Enjoy de la región. This one difficult, Entonces, en, en este momento voy a presentar spaces. a Jesús Martínez, especialista de Reyes Juan, que es el primer en Juan Networks. Muchas gracias, Jesús. Adelante. Jesús. Vamos a esperar unos a segundos, segundos. Okay. hasta que tengamos atención. So we're waiting for the connection from Cuba. Sí. Bueno, primero buenos días a todos los que nos acompañan, dar las gracias a la NIC por hacer posible Welcome que este proyecto es local no funcione, nos funcione eh, como debería ser. Estamos satisfechos Aquí hay una representación de toda la comunidad de redes de So, they both have the audio, los 6 invitados que tienen recursos de NIC, y que eh, todos eh, de effort from everyone este objetivo, to achieve this objective. Eh, no han habido pocas dificultades. We're having tanto, quite a number are well we have had. Climate y issues recently eh, and we have mucho made major sea, efforts so realidad, that this event can siendo, be a reality. los y eh, desearles And a todos like to una buena participación en buen evento event. y que estaremos también pendientes de todo lo que following. se está desarrollando. Bolivia, the events very closely You can count on the Cuban community and to try and contribute solutions. My greetings to all of you, and now thanks to all those of you who make this possible. Thank you. Thank you. Big round of applause. Thank you, Jesus. And thank you to all of those who are the Havana thank you for joining us from there. so LACNIC 38 LACNIC 22 is now inaugurated before going over to today's agenda I'd like to give the floor to Oscar I'm the CEO of LACNIC welcome Oscar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 Jesús Martínez es un ex director de LACNIC director, y participa ahora en el con nuestros in amigos en Cuba, Cuba, pero también es pionero de esta, esta comunidad, de la población de, de LACNIC. Asimismo, it, nos acompañan en este evento presencialmente cuatro de los ex directores de LACNIC directores. y les voy a pedir que se levanten un poco para que los ubiquen y si quieren acercarse a ellos, conversen un poco sobre todo este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 y Harmut Glaser, Raúl Echeverría, director ejecutivo de LACNIC, también durante muchos años, y participante activo del proceso, de Harmut Glaser, miembro del directorio de LACNIC. Bienvenidos, Bienvenidos y acérquense and a ellos si quieren conversar al respecto. Y por supuesto, está el directorio con integrantes course, mucho más jóvenes, pero también con interesantes ideas y anécdotas. Les voy I'd like a pedir que nos ayuden a que los identifiquen uh, este, el resto uh, de uh, la uh, comunidad. Uh, uh, uh, por favor, Esteban, Maya, Alejandro. Esteban, Carmen. No, no veo a Carmen por Carmen, ahí. Carmen, where are you? Ah, Over there, yeah. good. Eh, Javier. Javier Salazar. Javier Salazar. ¿Dónde está Javier? ¿Dónde where you, Javier? Debe estar en una llamada. Eh, ¿Quién me falta Gabriel. Gabriel. ¿Dónde está Gabriel. Where are you, Gabriel? Ahí está estar hablando con Javier. He's probably speaking <laughs> to Javier. Y eh, son tres, cuatro, cinco, cinco, Ah, Francis. Evandro. Bueno, ¿dónde está el desayuno? Ah, ya está. No, ¿Dónde está? ¿Dónde está? I can't see you. Yeah, está. over here. Gabriel llegó. Estábamos buscando a Gabriel. Bueno, you, Gabriel. son eh, parte so del part directorio. Eh, si quieren recordar aquellas anécdotas, este, por favor este, acérquense a ellos, conversemos y them. si quieren enterarse and de los detalles, que descarguen el libro. Details, Muchas gracias y que tengan un extraordinario evening. evento y una semana muy próxima. evento y una semana Muchísimas gracias, Oscar.